Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy te voy a contar cómo puedes proteger a tu familia digital. Bueno, pues como hemos dicho en numerosas ocasiones, la verdad es que los medios digitales, las pantallas, internet, redes sociales, etcétera, están muy integrados en nuestra vida, ¿no? En la nuestra y en la de nuestros hijos y, como buenos padres que somos, no queremos simplemente eh, ser unos meros espectadores de ese desarrollo digital de nuestros hijos. Así que hoy te voy a contar cómo funciona el plan de protección total de Gaptain con el que les vas a poder acompañar y proteger en su desarrollo digital. Vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos en la web de Gaptain para conocer el plan de protección total del que os hablaba. Se trata del plan más completo de Gaptain, ¿vale? Se puede probar, como veis, durante 15 días y si no os convence o no os apañáis con él, pues nada, se puede cancelar y eh, es un plan súper completo. Las partes ya las hemos desgranado y explicado en otro vídeo. Entonces, bueno, una vez que hemos conocido el producto y que vemos que es genial y que lo queremos, pues nada, simplemente pincharíamos aquí para adquirirlo, ¿vale? Vale, y nada, ahora sería cuestión de introducir los datos de facturación y tal y realizaríamos el pedido. Nos va a llegar un correo con un nombre de usuario y una contraseña para acceder a nuestro panel de control, ¿vale? Nada, solo ticaríamos ahí en acceso, incluimos nuestro email y la contraseña y accedemos. Aquí tendremos activadas todas las protecciones que hayamos contratado, ¿vale? En este caso, como es el plan de protección total, tenemos todas las funcionalidades aplicadas. Vamos a ir una por una, ¿vale? La educación digital, que son esa serie de vídeos que os comentaba en el que nos van a enseñar a través de cuatro módulos cómo nos van a dar pistas sobre cómo actuar de una manera más segura y más informada en Internet. Como siempre decimos, esta parte es muy importante y es interesante verla con nuestros hijos para también involucrarles en el proceso y, hacer que sean más conscientes de que, bueno, de que en casa este tema es importante. El monitor digital es eh, la aplicación ¿vale? de control parental móvil. ¿Por qué nos hemos decantado por un control parental móvil? Porque realmente eh, en la mayor parte de, de la actividad digital de nuestros hijos eh, se lleva a cabo a través de móvil y tablet. ¿vale? Entonces con esta aplicación controlaremos y les ayudaremos en, en el uso de los dispositivos móviles. Eh, hay otros filtros de, de contenido para PC, ¿vale? En el vídeo en el que hablábamos especialmente de control parental recomendamos alguno. Os dejaré el link del vídeo en la caja de descripción también por si no lo habéis visto. Eh, aquí en Hogar Digital lo que haremos será acceder a eh, la auditoría de seguridad, ¿vale? Pinchando aquí. Eh, reservaríamos hora y fecha para realizarla. Es una auditoría que se hace de manera eh, remota, ¿vale? Pero sí que hay que estar en casa, activar los dispositivos digitales y, bueno, autorizar a los expertos en ciberseguridad el acceso a nuestra red Wi-Fi, nos pedirán datos, etc. Y van a, a evaluar, pues, el estado, el estado de, de nuestra red Wi-Fi y router, ¿vale? ver que no entra nadie, asegurarse de que nuestros hijos tienen las configuraciones de privacidad actualizadas y, y bien implementadas en sus redes sociales, esto es muy importante. Simplemente pues nada, se reserva la hora a la que nos venga mejor estar y, y listo. El consultor psicosocial, eh, como os decía, ¿no? es una persona que tenemos siempre disponible para comentar cualquier duda que podamos tener sobre todo, pues a lo mejor de comportamiento o algún, alguna señal que nos a, preocupe con el desarrollo digital de nuestros hijos, ¿no? Aquí tenéis el teléfono y, y está disponible 24 horas, ¿vale? Entonces, eh, simplemente llamando a este teléfono, hablamos con nuestro consultor y al, en las llamadas y, y la información es completamente confidencial y nos podrán resolver y, y ayudar en las dudas que podamos tener. La identidad digital no es más que la huella que vamos dejando con nuestra actividad en Internet, ¿vale? Y si eso se ve malogrado, pues por falsos testimonios, por acosos que hayan podido sufrir nuestros hijos, se, se limpia absolutamente. Simplemente mandamos un email a soportarrobadaptain.com contando el caso y eh, contactamos rápidamente con vosotros y restauramos ese problema, limpiamos esos historiales, lo que sea necesario. Y por último, los elementos disuasorios, que son eso, pues sellos, pegatinas, eh, adhesivos, etcétera de diferentes formatos eh, para poderlos instalar en los, en los dispositivos también tenemos un sticker que lo que hace es eh, tapar las cámaras de los PCs ¿vale? de los portátiles que es muy importante tenerlos siempre tapados para evitar posibles hackeos de verdad que evitan el 30% de las agresiones o sea que no es ninguna tontería y las tenéis disponibles con el plan de protección total bueno, un día más, muchas gracias por haber estado ahí, espero que os haya sido útil y ya sabéis que, como siempre, para más información podéis entrar en captain.com. Un saludo y hasta el próximo vídeo.